Felipe Mena del colectivo de organizaciones populares en esta ciudad de San Francisco de Macorís anunció asamblea de carácter nacional para determinar los pasos a seguir en el plan de lucha por múltiples reivindicaciones. Bueno, a partir del de movimiento huelgario que suscribimos el 29 del mes pasado. Nosotros establecimos que íbamos a comenzar un proceso de profundización en la lucha para seguir demandando el pliego reivindicativos que fue sustentado durante el par y otras demandas que nosotros entendamos que son de carácter prioritario. En ese sentido, eh, ya tú estás viendo, tenemos un pleno aquí en el sector espínola del colectivo de organizaciones sociales y populares porque nosotros estamos abocados a la realización de una asamblea de carácter regional el domingo 18 con el objetivo de afinar lo que sería la posición del colectivo, de organizaciones sociales y populares eh, en, y de la coordinación del CIBAO. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.